El conocimiento sobre el pasado se obtuvo a través de un largo camino de descubrimientos, de hombres entregados a la curiosidad y situaciones extraordinarias. No fue fácil el poder armar el gran rompecabezas que es la existencia de formas de vidas pasadas, de las cuales sabemos que habitaron la Tierra, pero desconocemos cómo se veían. Dentro de esta increíble historia encontramos una muy especial, donde un hombre se hizo de un descubrimiento como ningún otro. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Los fósiles que nunca existieron. Las piedras de Bering. El Dr. Johann Bartolomé Adam Bering, nacido en 1667, fue un médico exitoso obteniendo los títulos de doctor en filosofía y medicina, además de su alto prestigio en la sociedad. Bering también tenía fascinación por cosas encontradas en excavaciones, lo que lo llevó a un escándalo por el cual sería recordado en la historia. Los primeros años del siglo XVIII fue una época de agitación en la ciencia de la paleontología. Se estaban examinando teorías clásicas sobre los fósiles y muchas ideas nuevas sobre estos, Algunas más realistas que otras, estaban saliendo a la luz y se discutían y debatían. Bering estaba interesado en los fósiles y tenía sus propios pensamientos sobre estos asuntos. Aunque los estándares científicos modernos los considerarían extraños pero era un apasionado y comenzó a recopilar una importante colección de estas piezas de toda Europa. No está claro cuándo Bering contrató a varios jóvenes de entre 14 y 18 años para trabajar con él en el monte Ernstadt y traer los fósiles que pudieran encontrar. Durante algún tiempo trabajaron sin encontrar nada de importancia, pero el 31 de mayo de 1725 hubo un descubrimiento de fósiles. Bering se emocionó mucho con estos y los demás que siguieron, acumulando una gran colección. Sintió que había hecho un descubrimiento espectacular, algo que podía describir y publicar de forma científica, lo que mejoraría aún más su reputación como hombre culto. Dentro del entorno académico, Bering ganó enemigos celosos que lo señalaban como un arrogante que despreciaba a todos. Por lo que idearon un plan y conspiraron para explotar la pasión de Bering por los fósiles, con el fin de arruinarlo mediante las falsificaciones de estos elementos. La trama consistía en tallar fósiles falsos y venderlos directamente a Bering o plantarlos en el monte Eberstadt, donde Bering y su equipo contratado los encontrarían más tarde. Al menos uno de ese equipo fue traído al complot y pagado por sus servicios y uno de sus enemigos talló cientos de falsificaciones, de las cuales algunas aún sobreviven. Las falsificaciones incluían tipos normales de organismos, hojas, flores, escarabajos, avispas, polillas, mariposas, arañas, caracoles, lagartijas, cangrejos, peces, etc. Pero muchos de los fósiles de vertebrados no eran esqueletos, sino animales completos, como pájaros con todas sus plumas. Más escandaloso aún, fueron otros tallados fósiles del sol, la luna y estrellas fugaces con todo y sus colas. Finalmente numerosos bloques con letras hebreas, lo que hacía aún más interesante y extraño el descubrimiento. A nosotros nos parecería evidente que son falsos, pero para la época y para Ben no. Este reconoció que podrían estar tallados pero encontró pruebas para descartar esa preocupación dado que para dios todo es posible ni las estrellas fugaces ni las letras hebreas lo disuadieron su creencia de que no eran falsificaciones se debía en parte al hecho de que él mismo había extraído algunos de ellos en el monte el sin darse cuenta de que habían sido plantados también se debió en parte a las ideas de Bering sobre el origen de los fósiles estaba comprometido con la idea de que Dios los había puesto en la tierra, tal vez para su propia diversión, tal vez para probar la fe de los creyentes o tal vez por razones que no podemos entender. Dados esos puntos de vista, estaba desconcertado por la aparición de letras y palabras hebreas. La litografía, Burgensis. Convencido de la inmensa importancia de su descubrimiento, Bering procedió a publicar un extenso tomo describiendo los fósiles y discutiendo su origen y significado. Publicado en 1726, fue profusamente ilustrado con litografías de 200 ejemplares. Estaba escrito en latín, el idioma de los eruditos en aquellos días. La litografía de Birsburgensis, ilustrada con más de 200 grabados de piedras figuradas e insectiformes. Pero la fama de Bering no duró mucho. Los problemas comenzaron poco después. No se sabe con certeza cómo Bering se dio cuenta de que todos sus preciosos fósiles del monte Ayrmestad eran falsificaciones. Pero ocurrió poco después de que se publicara la litografía. Un relato es que sucedió cuando excavó una losa con su nombre tallado en letras hebreas. Pero no hay evidencia histórica que lo corrobore. La noticia de los fósiles falsos desacreditó por completo a Bering, quien desesperadamente no sabía cómo limpiar su honor. ¿Qué pasó con la colección de Bering? La litografía Birsburgensis contiene placas litográficas que muestran unas 200 piedras con figuras y un número desconocido de otras que fueron recolectadas antes de que Bering conociera su verdadera naturaleza. No he encontrado un relato de lo que le sucedió a la colección, pero los originales se exhiben en el Museo de la Universidad de Oxford en Inglaterra y en el Museo Taylors en los Países Bajos. Es difícil entender cómo Bering, que ya tenía una colección considerable de fósiles reales de toda Europa, no pudo reconocer como falsificaciones las piedras con extraordinarias y fantásticas tallas. Hoy en día tener una reproducción de estas es bastante coleccionable para aquellos amantes del misterio. ¿Qué opinas de este caso? lo habías escuchado. Si te gustó, dale like al video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Y si quieres apoyarme para que siga haciendo más videos como este, suscríbete a mi Patreon. En la descripción dejaré el enlace. Te espero en el siguiente video, donde estoy seguro que te sorprenderé con una nueva historia.